¿Cómo estás? Otra maravillosa semana, pero esta semana va a ser una semana diferente, una palabra diferente. Es una experiencia que tuve hace como unos dos o tres años de acerca de un milagro que hizo el Señor eh, de, uh, de una madre que le daban a su hijo, no eh, según recuerdo, tenía uno o dos años y le daban días de vida. Esta madre llamó a mi esposa toda angustiada diciéndole eh, mi hijo se va a morir y mi esposa llegó ese día a, a nuestro hogar y llorando y, dice, y yo dije ¿qué te pasó? y él ya decía no que eh, a este pequeño eran días de vida y ese día eh, el señor, eh, yo estaba me sentía mal, el señor me decía tienes que ir, tienes que ir allá era de donde vivimos a, a donde teníamos que ir era, era como eh, una hora una hora y me sentía mal, no me sentía al 100%, pero escuchaba al Señor y es por eso que el Señor esta semana me, nos lleva a 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el, eh, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sabemos que esa, cuando tú le das esa libertad al Señor, al Espíritu de Dios, el Señor puede hacer cosas maravillosas. Y es como te estaba contando hace unos segundos, que entonces yo le dije a mi esposa, vamos, tenemos que ir. El Señor me dice que tenemos que ir. Y fuimos, eh, me sentía una vez más, perdona que te lo repita, me sentía mal, muy mal, muy mal. Pero así hacía la voluntad del Señor. Llegamos a este a, a esta, a hospital, a este lugar a, de emergencia a, donde estaba el niño, Llevaba ya varios, varios meses o varias semanas, no, no me acuerdo muy bien. Eh, y pues cuando llegamos allá, mi esposa llamó a su amiga y cuando salió su amiga eh, se quebrantó. Mi esposa la abrazó y después yo le pedí permiso si podía abrazarla. Y ella me dijo, claro que sí. Y entonces en ese momento, en esa, en esa charla que estábamos hablando y nos estaba comentando lo que decían de su hijo, eh, yo... Le, le dije ¿puedo orar por ti? Y ella me dijo claro que sí y tú, eh, te, puedo decir, uh, ¿te puedo pedir un favor? Y ella me decía sí claro me puedes dar tus manos eh, ella me decía claro que sí bueno cuando estaba en este momento de oración y le pedí sus manos el Señor me pedía y me direccionaba que le dijera algunas cosas a esta, a esta madre y es así que yo le, le decía al a esta madre que hiciera lo que el Señor me estaba diciendo que cuando llegara a ver a su hijo otra vez le pusieran las manos orara por él y que no le vaya a poner atención lo que dijera el hombre eh, lo que dijera su familia, los, el contorno que, que, que su hijo no iba a vivir su hijo va a vivir porque lo decía eh, y lo, en este tiempo lo decía el gran Yo Soy y, el, y es así que eh, cuando llegó el tiempo de, ya de regresarnos a nuestro hogar eh, porque me, una vez más me sentía, me sentía muy mal, no me sentía eh, bien de salud. Entonces regresé y se, eh, pasaron los, los días, pasaron las semanas y yo pregunté, le preguntaba a mi esposa que cómo estaba este pequeño y entonces ella me decía, este pequeño salió del hospital y yo con un gozo y es por eso que eh, recordemos que en romanos nos dice que los que, son, los que son hijos de Dios, nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, eh, y algo maravilloso es que, eh, te lo repito, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, Él siempre va a estar ahí, allí hay libertad, hay esa libertad, entonces me cuso al saber que le diera esa libertad al Espíritu de Dios, al, dejarme guiar por él y poder dar ese mensaje. Y, con el, y cuando me dijeron que ese niño ya había salido del hospital y, y, pero con un, oh, un tanque de oxígeno, yo decía, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, Señor, porque ya es con un tanque, un tanque de oxígeno. Pero cuando me dijeron eso, yo le, dije, le decía a mi esposa, tranquila, que el Señor me dice que le van a quitar el tanque de oxígeno muy pronto. Y ya este niño está sin el sí, no, como dice su madre, parece un terremotito, juega, brinca, lo disfruta y eso siempre es para la gloria y la honra del Señor y recuerda que en segundo de Timoteo 1.7 nos dice que el Señor no, da, no nos da un espíritu de timidez sino de valentía, de poder y eso sí que cada día le doy la libertad a ese Espíritu de Dios que obre en mí, que cada día me saque lo que no le agrada de mí, porque es como, como decía el profeta Isaías, pones en la carbón en mis labios y limpia lo que tengas que limpiar, Señor, porque cada día quiero ser más usado por ti, Señor. Cada día el Señor nos pide que le des esa libertad a, a, al Espíritu Santo para que en ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que en esta semana esta hermosa palabra en 2 Corintios capítulo 3 Ah, ah, versículo 17, porque el Señor es el, Espíritu, es el Espíritu, recuerda eso, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eh, tú crees en un Señor, yo sé, dale la libertad al Señor, dale la libertad al Señor para que obre en ti, dale la libertad al Señor para que en cada uno de tus días, ore en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tu hogar porque eso es lo que quiere hacer el Señor así como lo hizo con este pequeño obró en varios meses y hizo un gran milagro de, de sanidad y lo sanó totalmente Hoy este, este pequeño juega brinca con, su, con sus padres y lo va a hacer contigo así que cree en el Señor esta es una... una Quiero compart quería compartir y le pedí permiso al Señor de compartir esta experiencia el Señor la autorizó como siempre todo lo que hago lo, se lo pido eh, lo, lo, lo, se lo pido al Señor lo, lo, lo hablamos en el secreto digo Señor puedo hacer esto puedo hacer aquello y es, eso es algo que también necesitas hacer compartir con el Señor todas tus decisiones porque cada vez que tú lo haces bajo la voluntad del Señor todo es todo va perfectamente, te pido que oremos, Padre Celestial, Padre la Gloria, en este momento Señor te doy gracias por esa hermosa experiencia Señor, yo te pido Señor que así como esa experiencia y muchas que me has dado amado Padre Celestial, te lo pido que tú lo hagas en mis hermanos, que cada día ellos van a darle esa libertad a tu Espíritu Señor para que ellos sean transformados, sean llevados de un de una nivel de gloria en gloria Señor y que realmente Padre Celestial abran las puertas de su corazón en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo amado Señor, amado Rey gracias por esta Palabra Señor, gracias por poderme, por darme Señor y dejarme Señor compartir esta hermosa experiencia amado Padre amado en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Señor. Te doy gloria y honra, Señor, porque tú te la mereces, amado Padre, amado. en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te pido por ese pequeño, te pido por esas, ese, ese padre y esa madre, Señor, que están disfrutándolo. Y sabemos que ese pequeño va a ser un gran varón de Dios, Señor. Y te pido por los niños, te pido por los jóvenes, amado Señor. Te pido por las familias, amado Rey, en este instante, Señor te pido amado Señor en el nombre poderoso de Jesús que tú seas tocando las vidas de, que, de estos pequeños Señor aquellos pequeños amado Padre Celestial que tengan un problema Señor eh, todo espíritu de enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesucristo Señor eh, le ordeno todo espíritu amado Señor que se vaya afuera se va afuera en el nombre poderoso de Jesús amado Rey poderoso Señor tú hiciste algo maravilloso, obraste en este momento, Padre Celestial, en estas, en estas vidas, amado Señor. Amado Rey, Poderoso Señor, te pido, Señor, que Tú obres también en los Padres, amado Señor, en el nombre poderoso de Tu Hijo Jesucristo. Padre amado, te damos gloria y honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, nos veremos en otra emisión, en, otra, en otro video, compartiendo las buenas nuevas del reino de los cielos y recuerda que la vida es hermosa, debemos de darle gracias al Señor por otro día, por otra semana de compartir con Él. Padre, gracias por esta audiencia que está llegando a los diferentes lugares y en Estados Unidos, estamos llegando en Latinoamérica, Europa. Padre Santo, para tu gloria y tu honra, Señor, como siempre, Señor, te damos el crédito a ti porque tú eres el director de todo esto, amado Padre Celestial. Amado Rey, te damos gracias también por aquellas madres, Señor, que tú le diste esa bendición eh, de, de ser madres, Padre Celestial, y pues el Señor me dice que vendrán eh, esa promesa que te hizo el Señor de ser madre, se va a cumplir muy pronto. Padre Celestial, gracias, te damos gloria y honra, y nos veremos en otra, bendic en otra emisión. Bendiciones.